Bien, en espera del contacto con Mercedes Meyer, eh, les comento que mmm, algunos de los títulos, en la, en la continuidad de lo que estábamos charlando recién con Federico y con Luis, algunos de los títulos de la jornada de hoy tienen que ver con el encuentro de la CGT, la Confederación General del Trabajo, eh, en la conmemoración del de Día del Trabajador, pero un día después, por supuesto, porque bueno, eh, se, se trataba de lograr la mayor cantidad de, de convocatoria el Consejo Directivo de la Central Obrera propuso alcanzar un amplio consenso, consenso perdón, político, económico y social, estoy leyendo el, el comunicado este, textualmente que han emitido, un consenso político, económico y social que promueva el crecimiento, la producción y el trabajo. Eh, se pidió hoy a toda la clase dirigente, es decir, incluido desde luego eh, la clase política, pero también la empresarial, de la situación económico social ya que esto dijeron es indispensable para recuperar el rumbo hacia el desarrollo la producción y el trabajo en pos de la justicia social y la inclusión además la cgt reivindicó su derecho a participar en las decisiones políticas del peronismo ya que el sindicalismo dijeron es una herramienta duradera y efectiva de concertación sectorial a través de las negociaciones colectivas. Es falso afirmar que los convenios colectivos son anacrónicos. En su dinámica está el espacio razonable de acuerdo y también en la evolución de las condiciones de trabajo y producción. Esto es el comunicado de la CGT. En este aspecto hay que debatir la reducción de la jornada laboral. La CGT por primera vez lanza esta suerte de postura al respecto. Hace poquitos días... Nos enterábamos que Chile en un periodo de transición de cinco años va a reducir su jornada laboral, eh, con lo cual mmm, estiman que a, a contamano de lo que pudiera parecer se va a incentivar la producción además de crear eh, fuentes de trabajo. Bueno, la CGT Argentina, eh, que no se había manifestado ni en apoyo ni en rechazo a tal cuestión, eh, ahora lo hace eh, por la positiva. Hay que debatir la reducción de la jornada laboral para estimular el empleo y distribuir el capital, dijo, eh, o dice, mejor dicho, este comunicado. Les contábamos entonces, hace ya un rato, acerca de eh, tiempos preelectorales, aunque en algunos distritos las elecciones ya se han producido. Mendoza, por ejemplo, fue la última hace un par de días. Eh, y Santa Fe, bueno, se prepara también para lo suyo. Y en este aspecto, hace pocos días se presentó un nuevo frente, ¿no? Un frente, este, un frente amplio, que integran varios partidos, recién lo comentábamos, y uno de sus integrantes, una, perdón, es Mercedes Meyer, quien es venadense, su apellido sin ninguna duda trae las reminiscencias de, de la trayectoria de su padre, Roberto, y con ella tenemos el gusto de dialogar. ¿Cómo estás, Mercedes? Buenas noches. Gracias por participar del programa. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Isabel. Muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo te va muy bien? Muy, gusto estar acá. muy bien, muy bien, muy contentos. Venimos de, de Casilla, estamos recorriendo la provincia con la presentación de este frente amplio por la soberanía uh -huh. y, y bueno, con, con las repercusiones que, que van llegando uh -huh. y para nosotras, particularmente para mí, es una es una alegría porque ser protagonistas de, de un plan en este momento de tanta incertidumbre, uh -huh. eh, en un espacio que va convocando diferentes eh, fuerzas políticas con las que en algún momento eh, con, digamos, compartimos algunos uh -huh. puntos, en algunos momentos fuimos separados, pero eh, vamos confluyendo, me parece, en un presente que es imprescindible para este momento de coyuntura uh -huh. electoral, de coyuntura política donde este 2023 parecería ser un punto de inflexión sí. en una crisis de representatividad muy grande. Eso no cabe duda, ¿no? Este, ambas cosas que dijiste, punto de inflexión y crisis de representatividad. Mercedes, tal, es un detalle tal vez este, secundario, pero de todos modos te lo pregunto, lo de Frente Amplio trae la automática reminiscencia del Frente Amplio Uruguayo. ¿Tiene algo que ver con eso? Bueno, las diferentes fuerzas que componemos este frente eh, tenemos como un que es soberanía popular, que es la fuerza que conformamos con Carlos Delfrade, eh, Alberto Cortés y demás. Y por otro lado está todo aquello que hace, hasta hace poco tiempo era el Frente Amplio Progresista. Entonces, a partir de que de una parte del socialismo eh, y, y de la, del radicalismo se junta con el PRO, la UCD y todo lo que... Eh, significaba en este momento lo más peligroso de la política santafesina, bueno, uh -huh. ese Frente Amplio Progresista se desarma y confluimos con, por ejemplo, el espacio de bases que expresa Claudia Balagué, eh, el espacio de Fabián Palo Oliver, del fascismo auténtico, y bueno, eh, hay en este nombre de Frente Amplio por la Soberanía una combinación de, de estos dos. Está bien, está, está claro. Eh, algunos analistas dicen que cuando hay etapas de incertidumbre y de este, falta de representatividad, como vos bien decías, y bueno, yo coincido, coincido con eso, eh, los, el, el, el, el votante busca alternativas tanto por derecha como por izquierda. ¿no? Este, lo estamos viendo con fenómenos que se dan a nivel nacional. Ustedes están en la, en la otra punta del espectro. ¿Qué ofrece o qué ofrecería hoy... En términos concretos de práctica política o de práctica ejecutiva, digamos, este frente que vos integrás, Mercedes? Sí, efectivamente, como vos decís, creo que hay un momento, un nuevo mundo ahí, ¿no? Uno podría hablar de la situación internacional, pero prácticamente hay un mundo que se va ubicando, eh, donde los nacionalismos van. Creciendo y como en otros momentos de la historia, esos nacionalismos pueden significarse significar la derecha extrema o también las revoluciones eh, ¿no? y, y, y los programas que las izquierdas siempre hemos levantado. En este momento, en este momento creo que eh, estamos en la Argentina en un debate de, eh, que, que empieza a ser inminente estas cuestiones. Para nosotros es imprescindible poder en este momento recuperar soberanía. La Argentina está totalmente entregada a potencias extranjeras con una economía riquísima. Es mentira que la Argentina es pobre, que la Argentina no sirve. Totalmente. Acá han crecido todos los factores. Eh, bueno, hay cosecha récord. No este año, no. No quiero ser. No no, no. Desde de la luego sequía, que no. desde pero eh, sí es cierto que hubo facturación récord de las exportadoras, por ejemplo, el año pasado, también hay producción récord y por eso también hay, eh, ha bajado el desempleo. Sin embargo, eh, esas riquezas y la economía está concentrada en pocas manos y extranjeras. Por, por lo tanto, la provincia de Santa Fe, como nosotros siempre expresamos y particularmente Carlos del Fradel lo, lo lleva a la legislatura, entendemos que en primer lugar hay que poder hacer que paguen más los que más tienen. Una cosa sencilla, pero que en Santa Fe hoy es al revés. Por ejemplo, Cargill, Bunge, Dreyfus y Centín no pagan impuestos a los ingresos brutos y sí los paga cualquier comerciante de la ciudad de Venado Tuerto o de donde sea. Así es. Por otro lado, poder recuperar las palancas claves de la economía. En este sentido estamos... Eh, discutiendo de quiénes tienen que ser los puertos. Hoy están concesionados, por ejemplo, el puerto de Rosario. Es de la provincia de Santa Fe, sin embargo, está concesionado a Vicentín y a los fascistas de Ultramar. Uh -huh. eh, así lo mismo sucede con el puerto de Villa Constitución, Santa Fe y Reconquista. Bueno, Reconquista ahora se recuperó. Eh, y también una cuestión que hace a, a lo cotidiano, ¿no? Y que... Particularmente Carlos tiene libros enteros escritos sobre la cuestión del narcotráfico. Uh -huh. Siempre esa, esa cuestión hace, tiene dos caras. ¿no? Por un lado, el narcotráfico que crece que creció y que tiene que ver también con que el Estado argentino y el Estado central argentino no saben lo que entra y lo que sale por nuestro río, uh -huh. en particular, porque todo eso está en manos extranjeras. Acá hay distintos terminales que hace al Gran Rosario y de Siste, donde es una declaración jurada de lo que exportan. Eh, y por otro lado, una hipocresía en cuanto a los presupuestos destinados a salud, educación, tratamiento de adicciones, cultura, deporte, eh, con siempre el argumento de que la frazada es corta. Y uh -huh. ahí volvemos a la cuestión de que... Eh, es una Santa Fe rica, lo que pasa es que hay que poseer la riqueza para redistribuirla. Y eso es lo más concreto ¿no? eh, que, que tenemos, con propuestas como, eh, bueno, desde ya defender la educación pública, la salud uh -huh. pública, Claudia Balaguer es una ex ministra de educación que en estos tiempos se extraña mucho, ¿no? porque después de lo que fue esta gestión provincial, la verdad es que uno valora lo que se hizo antes. Eh, son valores además que se ponen en discusión con un, eh, un caballo con peluca como es mi ley donde habla de vouchers ¿no? para educación, me parece que de poder defender eh, esos pilares, los derechos que conquistamos, eh, nosotros entendemos que sin soberanía, sin que seamos la mayoría los que discutimos qué producir, cómo y para quién, no va a haber medio ambiente, ambiente que que sobreviva, no haber planeta que sobreviva. Y también la cuestión de los derechos que conquistamos como sociedad y particularmente lo digo como, como mujer eh, en estos años, uh -huh. donde hemos avanzado muchísimo y, y bueno, hay que defender lo conquistado ganando también más derechos laborales. Especialmente escuchaba eh, lo, que, lo que comentabas sobre la CGT. Sí. Eh, bueno. Acá se quiere implementar una gran reforma laboral uh -huh. en general, han pasado acá en Santa Fe, lamentablemente se adhirió a la nueva ley de ART, uh -huh. la ley de ART del maquismo, eh, y bueno, eso hay que poder revertirlo, por ejemplo, y eh, bueno, defender los derechos laborales que hoy están por el fin. Los frentes eh, son, bueno, tienen una larga tradición en la, en la política argentina y de hecho se están reproduciendo en sus distintos espacios ideológicos en el país ahora. Eh, luego, como de alguna manera lo demuestra. El... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Me escuchás, eh, Mercedes? No sé si me escucha, me parece que no, porque no me contesta. No sé si me escuchás. ¿No? No me hola, está. hola. Ah, ahora te escuch ¿Me escuchás, Mercedes, ahora? Sí, ahora Sí te escucho. Bien. Eh, no te decía, lo reitero por las dudas, que los frentes tienen una larga tradición, electorales, tienen una larga tradición en nuestro país eh, y de hecho se están reproduciendo ahora con, en sus distintos espacios ideológicos, digo, eh, en la nación y en la provincia, ¿no? Pero después viene la, el momento de, de, de gobernar y ahí las cosas empiezan a chirriar un poco, ¿Cómo ven ustedes esto? ¿no? Teniendo en cuenta que si bien hay denominadores comunes obvios, también son distintas expresiones. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se plantean ustedes eso en el caso de llegar al poder? Nosotros en este 2023 apostamos a, a tener más fuerza en los lugares legislativos, por eso hemos puesto a nuestros mejores candidatos y candidatas en la lista de diputados provinciales, nuestras principales referencias ahí, Ajá. Eh, en perspectiva. ¿no? a hacer crecer este espacio, entiendo también que esto es un espacio de convocatoria, de invitación uh -huh. a más sectores de la política santaficina, Entendemos que no, son, no es todo el peronismo igual, no son todos los radicales lo mismo, eh, así como se demostró también en ese congreso del Partido Socialista. ¿no? Uh -huh. eh, es. Entonces, este es un espacio que empieza que nace en este 2023 con perspectiva de gobernar el otro día en Venado Tuerto decíamos queremos gobernar en el 2027 apostamos a eso y eh, creo que el plan de gobierno es poder poner de pie un programa que no se rinda ante el poder real y poder discutir las cuestiones de fondo poder entender la dimensión de los enemigos para poder también abrazarnos entre entre los que tenemos que ser amigos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que, que hoy los dos frentes particularmente unidos para cambiar Santa Fe eh, es una expresión de entrega total. A mí me, me, la verdad es que me aterra la posibilidad de que el macrismo dirija la provincia de Santa Fe, gobierne con los vicentín, con eh, digamos, los que han recortado el Ministerio de Salud a nivel nacional. Uh -huh. Creo que eso es muy muy peligroso, hasta hay propuestas ¿no? de portación de armas, bueno, me parece eh, eso muy delicado, y al mismo tiempo entiendo que eh, este gobierno, particularmente el de Omar Perotti, también ha claudicado y va a pedir permiso siempre a la Bolsa de Comercio de Rosario para hacer tal o cual política. Uh -huh. eh, entonces, desde allí también nuestra cuota de, en esta construcción, que eh, eh, significa también tener una esperanza y que eh, esto que decís de gobernar, eh, bueno, habrá que ir haciendo un camino. Hasta ahora eh, vamos a apostar para fortalecer lo legislativo e ir encontrándonos como ya nos vamos encontrando en las diferentes localidades y esperamos también poder hacerlo a nivel provincial con más fuerza para el 2027. Eh, hablando de eso y para terminar, Mercedes, eh, hay, ¿tienen ustedes ya referentes en, aquí en el Departamento General López, en Venado Tuerto específicamente? Bueno, allí siempre está... Eh, el, el año pasado, en el 2021, pudimos uh -huh. presentar una lista de concejales con el profesor Mario Sotomayor eh, que, que encabezó esa lista con un grupo de compañeros y compañeras de la Ciudad de Venado, ahí también está... Mi viejo, el tío Meyer, <risa> tío para todos ustedes, sí. pero bueno, mi, mi viejo, eh, eh, ahí ayudé, colaborando y, y siendo parte de esta construcción, también hay compañeros en Firmat, en Rufino, en Ajá. Carrera. Eh, así que seguramente vamos a, a poder presentar una lista allí también con, con los compañeros y compañeras de, de este Frente Amplio por la Soberanía, que componemos 10 espacios políticos, así que. Uh -huh. eh, va a haber también afluentes desde ah. de esas otras identidades para con, uh -huh. con, con las listas locales y, claro. y departamentales, porque hay que también hacerle frente ahí a, a Enrico. ¿no? Eh, te, te despido aquí. Me dicen que tenés desactivada la cámara. No sé si se ha arreglado eso y si no. Ahí lo... estoy, a ver. Eh. Eh, que ten... ah, ahí, está, ahí, está, ahí está, ahí está, ahí te veo tu rostro. Eh, te decía, te despido, pero seguramente volveremos a charlar eh, y, bueno, en la medida que vaya avanzando el proceso electoral, también viendo qué cosas se van produciendo. ¿no? Desde ya te agradezco mucho, Mercedes, eh, por habernos atendido en este, este ratito del programa. ¿eh? Un gusto charlar con ustedes, particularmente con vos, Javier. ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo para vos, Mercedes, que andes bien. Muy buenas noches. Mercedes Meyer es eh, integrante de este Frente Amplio por la Soberanía Popular, es de muy reciente lanzamiento formal. Eh, se venía conversando de esto hace rato con referentes como Rubén Justiniani, con Carlos Delfrade, también con ella, por supuesto, eh, Palo Oliver y bueno, hay unos cuantos referentes, la ex Ministra Balaguer. Eh, bueno, ahora ya esto se ha formalizado, ustedes veían imágenes del lanzamiento formal que fue hace pocos días y ya comienzan a recorrer territorio, ¿no es cierto? Usted sabe que Santa Fe es muy grande y por lo tanto eh, hay, que, hay que caminarla, como se dice popularmente, y bueno, ya ha comenzado a hacerse. Quisimos acercarnos a través de ella, que es una benadense, eh, una también, a pesar de su juventud, es una, entre comillas, veterana en la militancia política, para saber exactamente que, cuál es el perfil, aunque uno más o menos puede percibirlo, eh, desde luego, cuál es el perfil político de este Frente Amplio que va a competir, eh, si bien ella aclaró, vamos por las bancas esta vez, ¿no? vamos más por el, el aspecto legislativo y no tanto por el Ejecutivo, eso a, apostaríamos para el 2027. Muy bien, es una, una estrategia como tal respetable. No sé si ya estamos para nuestro pase, eh, todavía no, bueno... Muy bien. Mientras tanto, entonces, mientras llegamos a, ese, a esa instancia, les cuento que eh, hay, hay más títulos. Uno de ellos, importante sin duda, es lo que está ocurriendo en Brasil. ¿no? Eh, en Brasil um, hay una delegación de importancia por su por la cantidad de personas, eh, casi medio gabinete, encabezado desde luego por el Presidente Alberto Fernández, que a las 17.45, a las 6 menos cuarto, hace unas horas, eh, ingresaban al Palacio de la Alborada, en Brasilia, acompañado por los Ministros de Economía, Sergio Massa, Santiago Cafiero de Relaciones Exteriores y Agustín Rossi, el hombre de aquí de Santa Fe, que es Jefe de Gabinete. Desde luego estaban allí los presidentes, ¿no? el, el, el local eh, Lula da Silva y el eh, visitante Alberto Fernández. Los funcionarios analizaron las relaciones bilaterales y los acuerdos entre ambas naciones. Se considera que se está en vísperas de una suerte de, este, digamos, arreglo o acuerdo, para reiterar el término, de mucha magnitud entre dos países que ya tradicionalmente llevan una relación comercial que, como lo decía Sergio Massa ayer, si bien son competidores, también son aliados. Son las dos cosas al mismo tiempo, Brasil y Argentina. ¿no? Eh, Lula da Silva, en una frase, encerró el concepto, dijo, Argentina y Brasil juntos son más fuertes. Una alegría recibir al amigo Alberto Fernández. Son hermanos Brasil y Argentina y tendremos relaciones cada vez más prósperas con uno de los mayores socios comerciales de Brasil y de nuestra industria. Somos más fuertes, dijo Lula da Silva. ¿no? Eh, bueno, hoy van a cenar juntos y pasará la noche el presidente y su comitiva en el Hotel Meliá uh, de la capital brasileña. Ya Massa se cortó por su lado y comenzó el diálogo con empresarios brasileños con el fin de agilizar el comercio bilateral con aquel país. Recordemos que la Argentina tiene elementos que Brasil no tiene, eh, que son las cartas fuertes que nuestro país va a poner sobre la mesa en un eventual acuerdo eh, de mutua eh, conveniencia. ¿no? El litio, el cobre, como comentábamos ayer, un elemento muy muy importante, eh, sobre todo en las provincias del noroeste, eh, está presente. Eh, y que a ambos lados de la cordillera compartimos ese, ese bien ese, con, con Chile. Y bueno, muchas otras cosas. El petróleo, el gas, eh, el agua, etcétera, etcétera. Ya estamos en las eh, 20.31 y ya están nuestros compañeros. Los saludo. Renata, Manuel, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Hola Abel, buenas, buenas noches, noches. Abel. buen martes. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, la verdad que sí tanto de esta jornada eh, no hay que decir que, que fue tan simple regresar para algunos a a la actividad laboral hoy, aunque bueno, nosotros seguimos, ¿cierto? Ayer también Eso. hemos podido sí, acompañarlos ver, eh, en el Día del Trabajador, pero, pero bueno, por cierto, eh, el saludo para todos, porque todos los días, y bueno, definitivamente es una nueva oportunidad para acercarles mucho contenido y mucha información, para darle continuidad también afuera de agenda. Yo cuando pues... miré que nos preguntó cómo estamos, te miré por la cuestión del tiempo. Me parece que hoy ya lo vamos a profundizar, sí. pero hoy fue un día realmente bueno. otoñal. Sí, sí, sí. Eh, bueno, les, ustedes lo sabrán desde luego, en todo caso se lo contamos sí. a los televidentes. Se dio a conocer hace, en la jornada de hoy, un informe del Servicio Meteorológico Nacional en donde se adelanta que el invierno, que está con nosotros dentro de un mes y un poco más, eh, va a ser uno de los más cálidos de sí. la historia. Es decir, vamos a tener... Este, un invierno, no sé si con calor, pero no con el frío riguroso del año pasado, eso ya está confirmado, ¿no es cierto? Bueno, mejor, porque creo que el temor era que sucediera lo contrario, que se viniera un frío tan extremo re claro. en relación a este verano que hemos tenido, que por supuesto se puede suponer o contemplar que a raíz de diferentes indicadores ambientales, entre tanto uh -huh. más, Podría generar que vaya en aumento de las temperaturas, pero la verdad que yo todavía venía contemplando la posibilidad de que sea un invierno bastante crudo y si sí, a través de, de estos datos, al menos apacivo a eso. Espero que no tengamos el calor sofocante, no, claro, que no supuesto. nos desconcierte tanto, pero bueno, un invierno otoñal, primaveral. Vamos a tener un invierno no tan frío, eh, por lo menos no tan extremo y con menos lluvias que lo mm. habitual, que ya eso implica un elemento inquietante, ¿no? Mm. Por, por de, ¿de dónde venimos? Con ese problema, eh, se, se supone que no será tan severo en ese aspecto, pero que no habrá tanta lluvia como es habitual en esos en ese lapso, ¿no es cierto? Sí, que dicho sea de paso, según venían anticipando, incluso aquí en Noticias en HD, en los diferentes programas, incluso con vos, Abel, hemos consultado a diferentes profesionales que anticipaban la posibilidad de que el mes de marzo, el mes de abril, finalmente fueran meses llovedores o al menos se orientaran a estas características y finalmente no, no es nada. lo que sucede. No pasó absolutamente nada. Bueno, chicos... Los dejo eh, con toda la información, el caudal informativo que seguramente ustedes tienen. Y nos reencontramos mañana en este pase, si les parece bien. Así será, Abel. Hasta mañana, Gracias. que termines de la mejor manera el martes. Buenas noches. Buenas noches para ustedes. Chao, buenas noches. Buenas noches. Y así pasaba nuestra conexión. Le agradecemos a Abel Pistrito, que, como siempre, de 20 a 2030 está con su propuesta fuera de agenda. Ahora llegamos nosotros para hacer noticias en HD Edición Central, pero si te parece, cumplimos con la tanda publicitaria, la presentación del programa y luego sí iniciamos Correctamente con Noticias en HD en esta edición de martes. Una producción.